¿Qué tanto puede influir el hecho de tener varias tarjetas de crédito en el historia crediticio Bueno, eh, más, más allá de cuántas tarjetas, decimos que a lo máximo dos, lo que tenemos que preguntarnos cuánto es la deuda total en tarjetas de crédito. ¿no? Ahora, no podemos decir una persona que gana 10 mil soles, que tenga 20 mil soles en, en deuda en de tarjeta de crédito, versus alguien que gana mil soles, y que tenga la misma deuda en tarjetas de crédito, ¿no? O sea, la, el, eh, o sea dos tarjetas de crédito a lo máximo y este, la deuda debe tener una relación con, con el ingreso, ¿no? Lo ideal sería, pues, que si el ingreso es mil soles, la deuda no sea más de dos mil soles, ¿no? Eh, es, ese es más o menos por donde deberíamos ir, ¿no? Pero uno mira cifras este, de la SBS y se encuentra, pues, con que la deuda promedio del perú está por los 13.500. Y el sueldo promedio en Lima está en 1.700, entonces 7 a 1. Entonces parece que hay un grupo de, de, de peruanos que se han sobreendeudado. Entonces eh, ahí es importante es par de la cara y buscar ingresos para bajar esas deudas. ¿no? Y sobre la línea de crédito, o sea, porque también algo que les permite sobreendeudarse es que les dan una línea de crédito que tal vez está más allá de sus posibilidades. ¿no? Eh, ¿es, ¿Es recomendable o bueno? simplemente aceptar la línea de crédito más alta que nos pueda dar el banco, porque muchas veces puedes tener hasta tal tanto de crédito. Pero de repente yo no necesito tanto. Supongamos que me quieren dar 10 mil en la línea y yo de repente no necesito hacer compras tan grandes. Podría de repente pedir que me... ¿Ven una línea más reducida? ¿Qué tan recomendable es? Qué, qué buena pregunta. Sí, se puede pedir eso, ¿no? Se puede ir al banco y solicitar una reducción de línea de crédito. Eso demora más o menos 24 a 48 horas para que el banco lo, lo haga, lo puedes llamar y se puede verificar que efectivamente han reducido la, la línea de crédito. Lo otro que también podrías decir es si haces compras por Internet, ¿no? este que, que exista un máximo de compras por Internet. Porque a veces te llaman y dicen, señor, usted va a hacer una compra... Por internet, de, de, tu línea es mil soles por 9.800 soles. ¿Está de acuerdo? Yo, en un momento le he utilizado. Alguien tiene tus datos y quiere de repente hacer uso de tu línea de crédito. Por eso, si puedes rebajar, pide al banco que te baje la línea de crédito. Y si son compras por internet, que sean pues lo, lo, lo mínimo posible. ¿no? También se puede pedir. También. Algo? también De esa forma como que nos blindamos a cierto punto. Pero sí. en un caso, en caso de un robo o una estafa, eh, que no nos perjudique tanto, ¿no? Claro. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Sí. Bien, Wendy Castro nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de TEA y TCA que debería tener una tarjeta de crédito para no generar intereses demasiado altos en las compras por cuotas? Claro, lo, lo, lo, lo que nosotros recomendaríamos es que esté por debajo del 20% anual, la, la TCA que comenta ahí. Pero no es solamente un tema de que sea una, un costo de deuda abajo, sino cuánta deuda, ¿no? Es como un niño, ¿no? Un niño puede comer chocolate, pero de repente, ¿cuánto chocolate le das, no? Si tú le vas a dar, pues, este, 50 barras de chocolate, ese niño pues va a tener un problema si le das una cantidad pequeña. O sea, es, es, es importante el tema del costo, porque a veces con, con, con un costo muy alto no puede salir. Pero también es cuánta deuda tienes, ¿no? Por eso tiene que haber una relación 3 a 1, 3 de deuda de consumo, Sería el tope, ¿no? O dos de consumo y uno de, de ingreso, ¿no? Para que de alguna forma lo puedas manejar y no, y no pasarte esos límites.